Mi nombre es Diana Mar del Valle Comerciante, soy de la comunidad de Cerrito Verde, pertenezco a la etnia Tuyuca. Bueno, el proyecto me ha parecido bueno hasta porque nos apoya económicamente espero que venga más proyectos